Buenas tardes, Rosemary Tapia, escritora con 22 años de carrera literaria. Les tengo un anuncio. El mundo cambió. Y ahora en estos momentos usted no solo puede comprar el libro de papel, puede comprar el libro digital. Sí. Y leerlo en su teléfono. A todos estos chicos que siempre tienen el teléfono en mano, no estén jugando carritos que nada les contribuye a su crecimiento intelectual. Lean un libro desde el celular Yo voy a ponerles un catálogo con todas mis obras. Y ustedes se van a la obra de su preferencia. Le hacen clic en el carrito de compra y ahí me sale el enlace. Yo estoy seguro que sus padres les van a dar la tarjeta o les van a anotar ahí. Usted pone su nombre, su correo y el padre pone su nombre y los datos de la tarjeta. Así de fácil. Y usted va a tener el libro en su celular. Y este iPhone aquí tiene la aplicación para libros. Si es Android, ustedes buscan aplicación para ebook y bajan la de su preferencia. Y en la letra le aumentan el tamaño de la letra. Y pueden cambiar el color para que lean con mayor facilidad. El mundo cambió. Si tienen tablet, entonces... En el correo electrónico donde le mandan el libro, ustedes le dan clic en la tableta y baja de una vez a la biblioteca de su tablet. También lo pueden hacer en la computadora, pero tienen que bajar la aplicación. Este correo no es transferido porque el libro tiene un seguro contra piratería, que es el DRM. No lo pueden transferir, pero el libro está muy un precio económico. A leer, el mundo cambió. Nosotros decidimos si queremos leer en papel o digital. Hasta siempre, Rosmarita. Un abrazo.